Muy buenas tardes, como gracias por acompañarnos en esta segunda sesión de este segundo curso. Nos acompaña eh, nuestro amigo Dionisio Toledo Hernández. Buenas tardes, Dionisio. Buenas, buenas tardes. Gracias por la invitación. Dionisio Toledo Hernández es un compañero eh, de CITEA de esta organización, de esta iniciativa. Eh, que ya por título, por nombre, Educación Comunal e Indígena para el Desarrollo Autónomo es idea, una experiencia formativa desde lo propio, eh, muy poderosa, muy interesante de la que quizás nos hable más adelante eh, Dionisio y también participa en el colectivo de educadores Lumaltic Noctes Juaneg Ace Dionisio es celtal y además eh, es coordinador del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en la región de la selva, allá en Chiapas. Pero eh, para empezar, Dionisio, ¿podrías tú eh, desarrollar tu presentación para que nuestros eh, asistentes a este seminario pues ubiquen desde dónde nos estás hablando, por favor. Pues muchas gracias por la invitación a este espacio. Mi nombre es Dionisio Toledo Hernández, me dicen en Celtal Nisho. Eh, soy indígena de Celtal, originario de Ejido Zapotal, municipio de Hocimbo, Chiapas, una comunidad enclavada en la selva de la Candona que colinda con la biósfera de Montes Azules. Desde pequeño, pues siempre he participado en procesos organizativos, sobre todo en la resistencia, en la lucha de los pueblos indígenas. Eh, desde los siete años emigré de mi comunidad hacia la cabecera municipal de Ocosingo, en la cual, pues desde ahí me he venido desarrollando, formando a las filas y al interior de una organización social eh, con orígenes desde 1974, que es la ARIC, la Asociación Rural de Interés Colectivo, Unión de Uniones Histórica. Pues desde, desde el 2000, obviamente, cuando salí de la secundaria, pues en mi comunidad, Fungí como educador. En el 2005 me nombran como coordinador de este proyecto alternativo, esa idea y, y desde en ese desde el 2005 hasta en la actualidad sigo participando en el colectivo de educadores. He sido docente de la Universidad Intercultural de Chiapas en, con sede en Oshuco y eh, desde hace un año justamente hace un año está que entré como director del centro coordinador de los pueblos indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Y desde ese espacio estamos colaborando con esa idea, con la con las distintas organizaciones sociales, con municipios de Ocosingo, Chilón, Citalá y Altamirano. Ahora vayamos al, al núcleo de nuestra plática, Dionisio. Eh, esto del Le Equilcuch Lejal, ¿qué significa? Y, y sobre todo, ¿cuáles serían las bases, los fundamentos? de este planteamiento del pueblo celetal? El concepto, la palabra lequil-cushlejal, lo hemos venido como pueblo celetal... buscando una, una consolidación, un proceso de definición eh, integral y sobre todo plural. En primer lugar, pues bueno, el concepto de lequil tzeltal, es celetal... Eh, son dos palabras muy importantes que se desarrollan en la vida cotidiana de, de nuestro pueblo. El lequil significa el bien, significa el bueno, significa bienestar. Y el kushjal tiene que ver con, con la vida, con el kush. Kush es como vivir, ¿no? Kush, kushul. Y por eso el lequil kushlehal tiene que ver con la buena vida. Es un bien común que se busca desde que nacemos desde una visión de los pueblos indígenas. Pero este lequilco islejal tiene mucho que ver con las relaciones sobrenaturales, socioculturales y políticas de la vida comunitaria. El bien común implica muchas cosas, el lequilco lejal implica muchas cosas. Una de ellas, podemos decir, la parte social. La cuestión tiene que ver con las relaciones interpersonales, interfamiliares, eh, la forma de, re de resolver los conflictos en la cual pues pertenecemos a una comunidad, pertenecemos a un pueblo, somos de acá y tenemos que buscar la forma adecuada de resolver los conflictos y los problemas sin que nos hagamos también daño. Por otro lado, también el equipo está vinculado mucho en la cuestión económica, no en monetario, sino más bien en cómo generar eh, el bienestar a través de la producción de la alimentación en relación con la madre naturaleza. ...que nosotros le decimos nanticlum. Dentro del pueblo exaltal también podemos definir esta parte del equilcus lejal... ...en la parte productiva, al poder en, en los ojos de agua, en donde brota el agua... ...cada 3 de mayo hacemos una agenda en la cual le damos eh, alimento a la madre tierra... ...y pedir en ese momento el bienestar o el equilcus lejal durante el año... ...para nuestra producción, que crezca bien, que dé buenos frutos, que no nos falte agua... Entonces, eh, el equil digamos, no es una utopía, no es un sueño, sino que se ha ido buscando cada, cada momento, en cada espacio de la comunidad, en la familia, personal, colectivo, en la fiesta, en las asambleas, en la resolución de problemas, en los trabajos colectivos, siempre se hace el trabajo para buscar el equilcus lejal. Nuestros principios del equilcus lejal son esta parte de que estamos buscando el bien colectivo y donde todos podamos participar colectivamente. Por lo que veo y lo que alcanzo a escuchar, antes que concentrarse en qué piensa la gente, es decir, a diferencia de, de lo que en Occidente nos plantean, que la dignidad humana radica en el ejercicio racional de la libertad, es decir, finalmente en la voluntad, desde la razón, desde lo que uno piensa. Ustedes estarían poniendo el acento desde el de equilcox lejal, no tanto a lo que uno piensa, sino a lo que uno siente. El núcleo comunitario es algo muy importante. La comunidad es un, digamos, está compuesto por familias que tienen que contribuir y participar activamente bajo un acuerdo comunitario, bajo un acuerdo interno eh, que podemos decir a través de, de usos y costumbres. El legal al interior de la comunidad depende de todos los habitantes de la comunidad y hay un reglamento, hay una, digamos, un algo firmado, algo pactado, pero tienen que respetar es, ese acuerdo colectivo. Y por eso cuando hay problemas, pues tienen que usar eh, estos distintos eh, niveles de, de, de resolución, desde la familia, desde el consejo, desde los principales, inclusive hasta eh, las autoridades de la iglesia, antes de las autoridades eh, municipales, digamos. que se busca siempre al finalizar la resolución de los problemas es el perdón. Hay un acuerdo, por ejemplo, si, si, si una familia o una persona genera muchos problemas constantemente en una comunidad. Entonces, hasta a veces ha ocurrido que se expulsa dentro de la comunidad de esta familia porque no está contribuyendo al equilcus lejal, porque está permitiendo que entre eh, elementos que, dis, dis, este, que distorsione el tejido social comunitario. Decías a, al inicio que el equilcus lejal tendría aproximadamente unos 10, 15 años que ha tomado eh, fuerza, aunque es algo que... Viene de su propia raíz. Eh, podríamos decir que, digamos, en las últimas décadas se reinventó, fue reinventado por ustedes mismos esta noción para fortalecer su propia posibilidad. El Equilcuchlejal, pues, digamos, ha estado en construcción desde el largo de la historia de los pueblos indígenas y, sobre todo, desde el largo de la historia del pueblo celtal. En la región selva y los celtales han tenido un proceso organizativo muy importante y sobre todo eh, una lucha histórica en la lucha por el reconocimiento de los derechos, por el reconocimiento de la identidad cultural y un posicionamiento político en la región selva. ¿no? Al buscar el equilcus legal, pues vamos a conformar comunidad, vamos a, a romper monte, como dicen, vamos a ir brechas, vamos a... a a unirnos para conformar una población, una comunidad. Es como se fue también eh, a lo largo de los 30, 40, 50, pues se fueron como conformando este tipos de comunidades que se actualmente habitan la selva de la Candón. Se va haciendo la organización conforme a la práctica y conforme a los derechos y al posicionamiento político, ¿no? No es una cuestión... Es a través de las necesidades, a través de los problemas que se va organizando también la gente y la población. Imagino que hay, han tenido desde idea, desde el colectivo de, de educadores Lumaltic, Noctes, eh, experiencia y, y Laric, en fin, eh, experiencias de comunicación comunitaria. ¿De qué manera estas experiencias de comunicación si las hay? Se relacionan o se han inspirado, se han fundado en el Equilcus Lejal. En ese sentido, de, de las prácticas concretas de cómo se está desarrollando el Equilcus Lejal, pues hemos desarrollado varias experiencias. Una de ellas es la que presenta el Colectivo Educativo Maltic donde a través de la educación comunitaria indígena para el desarrollo autónomo, está buscando esta, este posicionamiento político también de las comunidades indígenas del buscar el equipo Isleja, creando un modelo educativo propio intercultural en la cual se pone como pieza clave y principal la identidad cultural de los pueblos en el tema de salud también eh, muchos eh, procesos eh, organizativos se ha girado en torno a la salud se ha ido fortaleciendo el trabajo de la medicina tradicional se ha ido fortaleciendo las parteras, los médicos tradicionales Aún eso sí, no tienen ningún percebimiento, un apoyo, pero desde sus trincheras y de su territorio han ido desarrollando esta parte de la medicina tradicional en búsqueda también del equilibrio. Y algo muy importante la planificación. El colectivo educadores y otras experiencias, la comunicación es muy importante. Por eso nosotros hemos se han formado promotores. Esos promotores son los que llevan y traen el mensaje hacia las comunidades. Se nos ha ido complicando un poco eh, en los últimos años, porque en esta región pues, no hemos tenido como radios eh, difusoras eh, a favor del pueblo, a favor de la comunidad, no son más en el, en el tema comercial. Entonces estamos tratando de buscar cómo poder fortalecer esa, esa línea de comunicación donde se pueda difundir estas experiencias donde se pueda compartir cuentos, leyendas, historias, eh, vivencias, prácticas, práctica, conceptos desde nuestra lengua, desde nuestra identidad. Lo hemos ido haciendo poco, pero es a través de las asambleas comunitarias, a través de foros, de encuentros. Gracias, Dionisio. Eh, algo que quisieras agregar para terminar nuestra charla. Pues bueno, también creo que es muy amplio, o sea, para, para conocer, para tratar de explicar la vida de las, de las comunidades indígenas, del pueblo tzeltal, la lucha y todo, pues es muy complicado. Desde el INPI hemos estado haciendo diagnósticos microregionales y en los diagnósticos microregionales, y una de las preguntas que hemos puesto en este diagnóstico es justamente, ¿qué es para nosotros el Equipo Islejano? en la cual todavía estamos sistematizando todo ese recorrido que hemos hecho en Ocosingo, en las comunidades de Ocosingo, Almirano, Chilón y Sitala, en cuatro municipios, para ver estos distintos puntos de vista del equilcurso. Pues muchísimas gracias Dionisio Toledo Hernández. Pues muchas gracias a todos. Hay que seguir caminando, hay que seguir construyendo, hay que seguir haciendo camino. Y que nuestro corazón, lo que nuestro corazón sienta, sabe y piense, lo podamos compartir con los demás para poder buscar pues, un mundo mejor, para poder buscar una buena vida colectiva, en donde todos, en donde nuestras capacidades, nuestras ideologías estén integradas también. la walik y muchas gracias. Gracias a ti.